Guillo, todo el año en John Wayne, que gana de mandar 2020 por tabaco la llanta. Que estoy más encerrado que el tierra media cuenta la leyenda. A ver, yo he un mensajito a grupo, a ver si alguno se viene a tomar unos cubatas y pistachitos de perder en mi casa. Yo que va aquí yo no puedo, estoy de cuarentena, que el otro día vino mi primo a mi casa, va bueno, tío, un rollo. Aquí estoy noche vieja jugando al escaletrín. Yo que no puedo, brava ya te lo dije, que me quedo en casa con mi madre está llamando a casa del mapachito que tiene las manitas como los humanos ocupadas jugando a la play. Deje tu mensaje después del pitido. No, no, no ¿me podio tu casa tomarnos un Ramón García a ver los en la tele? está ya, niño, que me dejes, que no me quiero contagiar. Tu padre y yo estamos muy, muy tranquilos aquí en casa. lo mismo el año que viene hasta te damos un hermanito que la noche promete. Me cago en tu amistad, mis mulas, a John Wayne otra vez. Yo, bravada, papila, vamos al grano. Soy el fantasma del cubata de la noche vieja pasada. Concretamente del año pasado. Que es tiempo, ¿eh? Mira, te pongo un resumen en YouTube por el Chromecast de Paloeste. Pero, ¿y el fantasma este? ¿Qué me ha enseñado esta hora? Gágula. Va a venir con recociné encima del año pasado. Y puto fantasma. Bueno, esto será como la película esa de Derby Murray. Yo me voy a echar a dormir que ya me lo a despertarme. La ligera, que tengo otra cosa que hacer Que en el Netflix me han puesto otra novela coreana Toma, mira En el Play, que montó un servidor Ahí te subió resumen de la nochevieja de este año A ver si te deja de quejar que tanto que eres un mamarracho Y a puta la fantasma que el lleva El caso es que lleva razón la cara a ver si viene el fantasma del año que viene, y me da buenas noticias. ¡Yo primo, te voy a enseñar el futuro que huela a chévere. Cucha, fin de año 2022-2023, para mí que me iba a poner del año que viene del 2021 y quita, quita. No mientes 2021, yo he venido aquí a acabar el cuento de buen rollo. El 2021 mejor no nos lo saltamos. Este que va allí disfrazado de marciano, ¿quién es? ¿Quién es? El chacal, si lo va. Sí, sí, sí, sí, sí, un disfraz, chacalito, está de coña, disfrazado de marciano. No, yo en serio, ¿y el cubate del año que viene qué pasa? Yo que no pasa nada, cojones, que eso será el cartel del año pasado que salía, el puso otro año, yo que sé. Yo que no, cojones, si sale y el Ramón García en la tele, que es un holograma que está todo para atrás poner 2023 de fondo, yo, brava, da que me deje ya. Yo ya cumplí. Ahí te canjo en buen con tus ya